En una operación conjunta que duró poco más de 20 horas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y Agencias de Inteligencia del Estado, coordinados por miembros del Ministerio Público en el marco del reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico, incautaron 321 paquetes presumiblemente cocaína y 10 pacas de un vegetal que aparenta ser marihuana en medio de un operativo de interdicción, realizado en la provincia de Barahona. Horas después de iniciada la persecución, los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada interceptaron en alta mar una embarcación con un motor fuera de borda sin matrícula ni nombre de unos 23 pies de eslora a varias millas náuticas al sur del municipio de Enriquillo. Al abordar la embarcación que se presume intentó llegar a costas dominicanas procedentes de Sudamérica, se arrestaron a tres hombres, dos venezolanos y un dominicano, en la operación se ocupó un fusil calibre 5.56 con dos cargadores y varias cápsulas, tres celulares, un teléfono satelital, dos GPS, 18 garrafones de combustibles, entre otras evidencias. Un guardacosta y dos lanchas rápidas, las cuales desarrollaron una intensa operación de interdicción marítima a unas 48 millas náuticas al sureste de Barahona, donde lograron neutralizar y detener una embarcación tipo Go Fast de unos 23 pies de eslora. Esta operación desde la alerta hasta la llegada a puerto con el decomiso tuvo una duración para la Armada de 15 horas.